Hola amigos de YouTube, soy el gatito XD. Hola amigos, ¿cómo están? Joder Franco, por fin hablas bien, pero si yo siempre hable bien, esperen, ¿dónde está Ben? Ja -Ja -Ja -Ja -Ja -Ja -Ja ya llegué, me perdí algo. El primer fail del gato XD. Vaya, por fin hablas bien. Sorpresa, ja -ja Por fin, jajaja. -ja -ja ja -ja -ja ja ja -ja Casi me caigo, mierda. Ja Jajajaja, pero qué subnormales jajajaja a mi nadie me dice subnormal Ahora si te voy a matar ¿Qué le habrá pasado? Pues no sé Bueno chicos, por fin se muestra mi cara Jajajajaja Franco, porque haces eso? Perdón XD Pero ya deja de deformarme la cara Perdón XD ¡Porque no se callan? Estoy que estoy tratando de ganar Sorpresa sorpresiva ¿Qué? Hola amigo me llamo peor que te voy a dar. Hola amigo me llamo peor que te voy a dar. Joder ese pedo bear estaba más loco. Como tu xd. Me cago en la punta del obelisco. Wow. Ja ja ja venja se excito te ja ja ja ja u ¿Qué te pasa, pinche Pepsi Man? k 657 777 7 7 S S S 79 S 79 87 y 7 de 7, 7 que 657 S79 usi kiyo van ni alola y na goypse. NKNJCNJC8Cloch, uf 87 y 7 de 7, 7 657 S79 usi kiyo van ni alola y na goypse. NKNJCNJC8Cloch, 87 y 7 de 7, que 657 7, de 7 que 657 S79 usi kiyo van ni alola y na cnj c 8 cloch uf 80, 87 y 7 de 7, que 657 S79 usi kiyo van ni alola y na 8 uf y 7 de 7, 7 que 657 S79 usi kiyo van ni alola y na c 8 87 y 7 de 7, 7 que 657 S79 usi kiyo 8 UF87 y 7 de 77 657 S79 Usique van y alolainagoit spsknjcnjc8q8 UF87 y 7 de 7 657 S79 Usiquan ni alola Inagoitfs C Njcnj C8Q8 UF87 y 7 de 7 657 S 79 Ushi O Van Nialola Inagoitfs CNJCnjC8Q8 UF87 y 7 de 7 657 S79 Usikiovan ni alola Inagoitfs Joder Benja estuviste hablando durante todo el maldito video hijo de clever <tose> <tose> Dejen de hablar hijos de la chingada guagua gua, gua. Sí, díganme. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Un saludo para mi mejor amigo Benja por salir en este vídeo y lo verán en las dos partes que faltan. Adiós amigos nos vemos. Un